Hace 40 años, mi papá, que se llama Guillermo Velázquez, abrazó una tradición cultural que es el arribeño, un género del son mexicano, como lo es el son jarocho, el son huasteco, que se distingue, como ningún otro, por el peso específico que tiene en él la palabra, la poesía improvisada, memorizada, trobada, cantada por un trovador acompañado de dos violinistas, un biguelero y el trovador también con la guitarra quinta, y que por supuesto cumple una función social, que es decir lo que la gente quisiera decir, pero a través del verso. Entonces desde pequeñito, al ser mi papá un trovador y al ser mi mamá también una cantante que acompañaba a mi papá desde aquel momento a sus tocadas, a sus topadas, pues yo tuve la suerte de crecer en un mundo lleno de tradición, como dice un verso, para que otra puerta se abra, les dice mi corazón, crecí en una tradición de música y de palabra, un mágico abracadabra descubrí en la infancia mía, danzas, ritos, alegría, fiestas, lugares, paisajes, en diversos personajes yo me encontré la poesía, yo me encontré la poesía en pláticas de mi abuela y en la itinerante escuela de Hichu y la serranía en don Antonio García la escuché sin artificios y propiciando resquicios para más hondo mirar nuestra poesía popular se burla de los prejuicios y en ese sentido al crecer en ese mundo lleno de palabras por supuesto que desde que estaba bien chavito para mí la palabra, cuando tiene vida, trasciende, no se va a esa especie de fosa común en donde se van muchas palabras que no tienen peso, que no tienen sentido. Entonces, pues, desde muy pequeñito descubrí que no es lo mismo decir, por ejemplo, como dicen ahora los que cantan corridos alterados, hay que vivir la vida bien locamente plevada. a decir, por ejemplo, como dice un amigo que conocí gracias a la palabra Jeray, se trata de vivir, de apasionarse, se trata de querer y de quererse, se trata de intentarlo, de atreverse, se trata de caerse y levantarse, importa más sentir que equivocarse, importa recordar que somos dueños de nuestros pasos grandes o pequeños, de nuestras decepciones y alegrías, importa más juntar ganas que días y más que cumplir años, cumplir sueños. Y desde niño, pues fui cruzando umbrales, soy originario, repito, de un pueblo llamado Jichú, Guanajuato, pero también, por azares del destino, me tocó crecer en una pequeña ciudad del noreste de Guanajuato, cercana a mi pueblo de origen, que se llama San José Iturbide, en donde, gracias a amigos muy queridos, conocí géneros contemporáneos de la música, como el rap, como el reggae, como el ska. Y cuando cumplí 18 años, me invitaron a una banda de, de reggae y de ska, yo todavía no abrazaba el destino, por así decirlo, de ser también guapanguero. Yo empecé más bien en los géneros contemporáneos y tocando en barrios de la ciudad de Querétaro, de San Juan del Río, de Celaya, de aquí de la ciudad de México. Entonces, pues fueron experiencias increíbles, padrísimas para mí, que me permitieron conocer esos mundos. Y al fin de cuentas reafirmar que, aunque no lo pareciera, un MC citadino con un poeta, juglar de la Sierra Gorda, de una comunidad campesina, pues tienen mucho que ver porque yo creo que los, cualquier ser humano en cualquier parte del mundo siente lo mismo, ama, sueña, tiene quebrantos y pues un rapero, un guapanguero expresan ese sentir social y bueno, duró una época, regresando a lo que contaba Anteriormente eh, duré una época en, en, dándole más a estos géneros contemporáneos, que no lo he dejado de hacer, pero cuando tenía como 24 25 años me integró en, con mucho mayor fuerza a la tradición, al guapango arribeño, que por supuesto no era un mundo desconocido para mí, pues yo nací, crecí en esta tradición he interiorizado, por así decirlo, los valores que tiene o muchos de los valores que tiene he tratado de ser digno portador pero entonces pues ahí fui combinando las dos cosas no creo que un verso quizás pueda explicar eh, lo que soy ahora Diciendo, soy cantante y bailador, un sociólogo, rapero, soy un MC, guaguaguá, panguero, saltimbanqui, trovador, soy del campo y la ciudad, soy un loco aventurero, el amor y la amistad no los cambio por dinero, soy alegre vecindad, un guisache en la gran city y mis versos un graffiti deletreando libertad, libertad de ser, libertad de pensar, libertad de actuar. Hoy más que nunca hay que navegar a toda vela, en el mar de nuestra historia reavivemos la memoria para poder avanzar y aprender a fundir el pasado y el presente en un sol incandescente que ilumine el futuro, derribar todo aquel muro que pretenda segregar o marginar, porque al arte de rapear o de trobar la han querido ningunear, menospreciar, tachar, estereotipar, como pintoresco, folclore. pero en él, este mundo tiene alma y piel inmemorial gracias al arte ancestral y al victa y al actual que es vital porque desde su universo natural expresan un sentir social y son un potente caudal que refresca el pensamiento. Palabra viva, voz de este tiempo. Y en eso se resume esta habilidad que tengo que por supuesto se complementa con mi formación académica de sociólogo una carrera que elegí porque desde pequeñito me gustaba informarme sobre lo que pasaba en mi país además porque crecí afortunadamente con gente muy brillante que, que ha ofrendado su vida para que en este país sucedan transformaciones importantes entonces pues eh, cuando tenía 19 años dije yo voy a estudiar Sociología que por supuesto era meterme en un mundo muy diferente al que había estado yo acostumbrado y pasados los años ya como licenciado, entre comillas, porque nunca me ha gustado tanto esa palabra, pues no me arrepiento para nada de haber estudiado sociología porque se complementa con todo lo que pues, he hecho a lo largo de la vida. Creo que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, vamos cruzando umbrales a lo largo de nuestro camino y para mí la sociología fue llegar a un umbral que tenía que atravesar para florecer. Y florecer es crecer de adentro para afuera, porque me queda claro que venimos al mundo a compartir algo para estar contentos nosotros mismos, pero también para, estar, para dejarle algo a los demás, para dejar un recuerdo bonito. Y bueno, eh, yo creo que como, como todo el que estudia carreras universitarias, académicas, pues de repente no, no, no faltan pues los, los dilemas existenciales, ¿no? pero de una cosa que también me, me convenzo y, y que yo trato de hacer en lo que comparto es que, de la, que la ciencia social, que, la, que la, la academia tiene que conectarse a realidades a las diversas realidades que tiene este país porque como bien dice un verso no hay que vivir encerrados en los libros y en las aulas que no se nos vuelvan jaulas que nos tengan apresados con nuestros ojos cerrados a los colores del mundo al deslumbrante y rotundo milagro de cada instante y al corazón palpitante del México más profundo y pues invitaría a toda la gente que esté viendo este documento que, que se acerquen a las tradiciones mexicanas, pero también a los géneros contemporáneos que, que no se dejen llevar por prejuicios, porque yo creo que como bien dice aquel libro esencial, valga la redundancia, lo esencial siempre es invisible a los ojos, entonces pues de eso se trata.